Isidra Altagracia González, que fue seleccionada por el Instituto Nacional de Vivienda (INVI) para reconstruir su hogar en la comunidad de la Estancia del municipio de Pimentel, denuncia que el ingeniero al que le fue asignada la reconstrucción de su vivienda pretende cobrar por realizar parte del trabajo. El problema mío es que el ingeniero me iba a hacer la casa del INVI, el INVI el, o el INVI. Entonces. Eh, Hemos quedado, nos hemos quedado esperándolo y quedó hace como cinco meses, cinco meses, verdad, como cinco meses más o menos, que él vino por aquí, vinieron aquí, tomaron todos los datos de, de la casa y no hemos quedado en espera. Y me han dicho que vienen, que vienen y no, y no llegan. Y ajá, primero, después dijeron que yo tengo que pasar a la casa, tenía que pagar el sanjeo de la casa para hacerme los muros y las cosas, para tener las pasapata. Y, y darle también, también también la comida a los trabajadores. Entonces imagínense, si yo soy una persona pobre, eh, el gobierno me quiere ayudar y entonces el ingeniero me dice a mí que yo tengo que pagar dinero para hacer la, la zapata pagarle darle comida a los trabajadores. Si yo no tengo ese tipo de recursos económicos para yo hacer ese tipo de cosas, ¿para qué, para qué, para qué ayuda que le van a dar a uno entonces? Yo quiero que él venga por aquí, que venga que den la cara para que vengan a ayudarme y que vengan encima de la casa que se me está cayendo arriba. Aunque la denunciante no da el nombre del ingeniero, solicita que se inicie lo más pronto posible la reconstrucción de su vivienda. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.